Aquí está Sebastián dice el tío. Pensé que mi lechuza podría despertar tu interés. Vale, tenía que verlo gente. A ver, a, este a ver qué no va a decir Sebastián tío. En, el que quedó en él. Sebastián, que... ¿eh? Conoces bien esta zona. Y mientras te esperaba, exploré los alrededores y descubrí una mina abandonada cerca, ¿Otra? rodeada por los seguidores de Ranro. ¿Lo sabías, tío? Si ¿Hay alguna conexión con el tríptico? Pues Ni idea, pero tal vez la estén registrando, como hicieron con el castillo de Rookwood y la mansión de Isidora. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Eh, pelear. Debemos ver qué hacen. Albergazo, vayamos no de frente. Está claro. Enterrar enemigos. <ríe> esa, esa es la actitud, tío. Hostia, a ver, lo que pasa es que he de decir que si pillo un punto flu, una llama flu, quizás vaya a hacerme pociones, ¿eh? Se acerca, digo. ¿Son 200 metros? ¿En serio? ¿Tan grande va a hacer el side? Bueno, en verdad Sebastián sí que pega, lío puta. Son nivel 26, rapidillo, gente. Se los farmeo rapidito Eh, bro Espera, a ver si ¿sí le puedo meterle videos Al salto en todo ese. ahí está ¿Qué? Okay. Casi me mata ese bicho Tío, los bichitos de la ballesta Son al final los más pesados, eh los bravo, Son los más duriños Tío, cuántas cosas había ahí, bro ¿No sabéis nada? Me dice el puto dónde ¿Será? No le pegues a Sebastián, bro ¿Puedo pillar eso? Se baja los FPS en esta pela Que flipas, eh Qué guapo ese golpe, ¿no? Puta O sea, cargando cargándonos aunque sea uno ya Podemos hacer a X, ¿no? Bueno, casi I, u, u. Se le a los FPS Alguna vez en la pelea Que flipas, tío O sea, es, es brutalmente Loco A ver, ya cuando le pongo Focus en el no-hit Se hace bien, ¿no? Pero no me puedes dar, tío Soy superior en esquives Además, no soy corto Vale, no soy un duende Paticolto, cabrón Ajá Llévate tú el premio, Goldo Eso son potis, gente te voy a hacerlo del mapa Es muy raro, ¿eh? O sea, es puto raro eso, tío Inventar y misiones eh, Vale, asombrar la mina Lo que nos queda Hostia, pero espera, ¿qué? O sea, solo tres misiones más, vale Está worth it. Anyway, también debería de ir A la puta sala de menesteres, ¿eh? Debería, debería de ir, tío Aunque ya no puedo Claro, estoy en medio de la misión. Esto no puedo pillarlo sabes, Sadness Muchos cofres, tío, putos duendes, ¿eh? O sea, son lutadores innatos, macho Pues vale, nada, vaya putada, ¿eh? Sí, literalmente una putada, gente, eso Del inventario Me molaría ir un momento aquí a ver qué cojones Nada Ah, vale, es abajo, Ok. <risa> espérate, estoy viendo en el mapa la parte de abajo, tío, de la mina La ah, cosa mancha bien, claro, con este hechizo Como para no mancha bien, ¿sabes? Joder, más enanos, los cabrones Madre mía, cómo le metemos, eh. Se metemos duro a los, a los putos duendes Eso sea, a los elfos, tío Bueno, vamos a quitarnos este del medio, ¿no? O sea, está worth it. Aquí me hago lo de los duendes, creo yo, ¿eh? Coño. Y esa feta Ah, era un yunque. Amazing Me queda una otra mía, no creo Vale ¿Dónde está? Cabrón Déjate de confringo, bro Un depulso, bro Y ya estaría Ey, cabrón Me dio Y tal, ¿sabes? Maleta sea dónde cabrón Vas a sufrir tú Todos los golpes Lo sufrió, eh Divertido es relativo el man lo sufrió, tío. Rebelio. Eh. Cofrecico aquí. Vale. Eh, Una colección. Desarmar tres, ¿en serio? ¡Qué locura! Eso es para poder engarzárselo, ¿no? A las skills. Rebelio. Wow, huevecicos de estos, tío. Entonces se puede hacer lo de la poción de petrificaciones. What a fuck. Vale, vamos a entrar a la mina. A ver qué hay, ¿no? O sea, misiones con Sebastián igual a ah, un poquito de troll pick Un poquitito de troll pick, sí o sí, macho Anyway Esta semana está siendo muy low, eh Me sorprende, tío Entiendo también que el segundo trimestre Los más pequeños del canal le joden mucho Más enanos El de allí, tío ah, ¿Qué digo? Creo que lo puedo tirar Levioso, no, cabrón el Sperryarmul la polla, eh. O sea, literalmente es un gotis, tío. Es más, vamos a cambiarnos el Sperryarmus, tío. O sea, vamos a cambiarnoslo por esto. O sea, aquí yo que sé este. Es que es 300 veces mejor, la verdad. Hostia, la cagué, le di sin querer. Bueno, no pasa nada. Hostia, casi me caigo. Esta mina parece una tumba. Esta mina parece una tumba, ¿sabes? es el denring, gente. se le ring completamente esta parte, Vamos a subirle. No veo bien puente las telas. Coño, arañas. No me he dado cuenta. Eh, hey, bro, buen día. No se toquen el pinganillo, man. Este ese se va de avanzado, eh. ¿Cómo me ha dado, perro? Vale, es que es que el esteriarmo es Jesucristo, tío, superstar, macho. Porque siempre. ¿Coño y eso? ¿Qué me ha dado? ¿Dónde está? ¡Allí! ¡Qué cabrón! No me, no me he dado cuenta, gente. ¡What a fucking shit! ¡Pau! ¡Qué abuso, tío! ¡Dos magos contra un puto duende! ¿sabes? pocho! Una ballesta, ¿sabes? No, no, no controla ni la magia. Pues millones, cabrón. Vale, puzzle, igual. Ah, eh. Allí, ¿no? Vamos no, a darle un. Un axio. Ya la hace solo esa vaina, ¿eh? ¡Hostia! Súbete, coño Si, sí, esto se lo vi a canecro, tío Esta parte se lo vi al... Ah, vale, vale, vale, vale Espera, espera, espera Era por allí, era por allí, perdón Coño Una poción. Vamos a quemar esta parte de aquí, este side ¿No lo tengo? Ah, sí, sí Digo, espérate, si en una de las dos ramas lo debo detener Rebelio. ¡Arañicas! Vale, esto se viene un boss de araña, eh, gente 100%, colección actualizada, retratos en movimiento Vámonos, coño Eso es mío, ¿no? Easy pisi Maldito de Landrow, ¿eh? O sea, como la lía Miren los Batman, los murcielagullitos Después calaré con un poco de multiversos, tío Es cierto, por eso necesito ya terminar los juegos de eh, largos, ¿no? Obviamente del canal y el Atomic Head también le tengo que meter un web, Bueno, un trote no, lo siguiente. Madre mía, el burst que le tengo que meter a ese juego. motorracer Seguramente tenga el inventario o sea, Bueno, el inventario el, el puto inventario petado. Es que me pone nerviosísimo eso de no poder pillar nada, tío, a la larga. En el early game, claro, supongo que en un new game plus te haces todo. Aplastante. Aplastante. pero de este momento, o sea, había. Me mira esta parte de aquí, no hay nada, ¿no? ¿En serio? Tengo que meter una reconstrucción ahí en eh, sí, eh, Sin castillos, eh Completamente Tío, esta parte de aquí ¿Qué cojones había en el agua? Ah, vale Era un pez Qué putada <risa> No te preocupes, Sebastián No te mueves, tío Tenemos que dar la vuelta Mayday Solo era loot precario Precario mom Vale, súbete por ahí Vamos a cambiar el hechizo Subimos a reparar el, el maldito wall Y ya estaría Ya, ya me jodería, cabrón <risa> O sea, como para ¿no? ¡Reparo! ¡Reparo! Vamos a cambiarnos por... Eh, no sé, mientras un Leviosa mismo Está worth it Vamos a ver Y este puto duende, tío, aquí muerto Las arañas se la han comido, ¿no? Supongo, claro qué tío, un duende contra una araña Y esa puta araña es diferente, ¿no? Algo Lo que va a durar, bro ¿Solo eres una? No me lo creo Ah, ya decía yo. Coño. Venga, había que boga de rama, gente. Y está flotando, ¿sabes? En el aire, la mamona. Pues se vino, gente. Se vino arañita Bows, ¿no? Será. Justo Sebastián, tío. Le dieron un bien duro, ¿no? A estos eh, duendes, tío. Por hacer los bobos. Amazing Vale, se ha quedado ahí AFK, tío. El man, ¿sabes, rollo? ¿Qué te pasa, tío, Sebastián? Estás comiendo pared. Vale, por aquí hay un cofre y por aquí es el side, ¿no? Vale. Joder, ¿y eso? Esta parte muy alusión a la segunda película, ¿eh? Mogollón, tío. ¡Ja! ¡Ah! Cabeza de elfo doméstico eh, montada, ¿qué cojones? Hostia. Espera, espera, espera, ¿qué? Bro, bro, que se me ha ido la. Con esto se va la puta, ¿no? Ah, entiendo. Qué guapo. Uh, esto tiene que ser duro ¿eh? A ver, vamos a tirar algo del inventario O sea, ya sabéis a lo que me refiero ¿Y por dónde voy? A ver, tío, sé es que son los dos Otro pijama, ¿no? Supongo Esto es feísimo fuera O sea, aunque bueno, feísimo Más que nada es lo que te dé, ¿no? El per Pero no pienso dejar esto por ahí, tío O sea, joder Esto tiene que ser un cofre guapo Una alusión guapa o algo, ¿no? Algo chulo tiene que ser A lo mejor una mierda, ¿no? Con un sombrero, a lo mejor la polla. ¿Quién sabe, gente? Mierda Leí sin querer, tío Quería meter el rol, Pero no lo he hecho That fail Really? You heard me, bitch Por aquí puedo pasar, ¿no? Anyway What? Vale, los no, guantes eh, Guantes fileños de eh, factura élfica Popísimo Vale Ese pose Uy, me he buscado. Vaya tele la paliza que le damos a las pobres arañas, eh la madre que le parió. ¿Puedo pasar por allí? No, ¿no? Será por abajo, ¿ok? ¿Cómo se agachas al personaje Teniéndolo de hacer el puto Sonic? Creo que vamos a tener que dejarlo de las runas un momento. por lo del carnaval, digo. Y lo del miércoles ceniza y tal, ¿sabes? Que lo de las celebraciones, ya sabéis que siempre campeón pues, Dependiendo de la comunidad autónoma Pues se celebra un día u otro, ¿no? Que eso también se estudia en el módulo de administrativo, tío Aunque parezca mentira, ¿sabes? Increíble Tío, el enano de arriba Muchas gracias siempre por estar ahí, me cago en la leche Dando tanto cariño a diario, gente Y ya me entendéis, sé que soy pesado lo mejor con el juego Legacy. literal Y ya, pues en breve, nos metemos también Puro trejardeo en el valoranto, que tenemos que llegar A oro esta temporada, tío pero me gusta, este juego está guapo Lo único que tiene un puñado de fallos, pero que es normal También yo es que he jugado demasiados RPG Tengo 27 años, o sea, es normal <risa> Le he dado sin querer, tío ¿Pitingo? ¿Ha dicho Pitingo, tío? ¿Ha dicho Pitingo? <risa> ¿De verdad? Ahí? Vale, el enano es el primer focus, eh Y ya veré todo el tari, que dentro de una horita, dos Ya estoy viendo por ahí ja, ja, La foto del trofeo Literalmente Ah, que es esa araña Hostia Así me quitaba tanta vida, ¿no? Bueno, en verdad, yo qué sé Tanta vida O sea, hostia, son dos Lol Matriarca venenosa Wow O sea, que tira todos los objetos Sebastián haz algo, cabrón Móvete, mueve el culo Everybody check that No Puedo tirar a una de ellas y matarlas Qué guapo la animación O sea, la mete debajo tierra Más atele con la segunda rama, ¿no? ¡Oh! Es que el fuego hace muchísimo daño. hace muchísimo daño. Coño. Maldita araña, no, no. Mamá hueva! No hace nada Sebastián, y yo lo que hace es morirse. Coño, flipendo. What? Necesito invocar a este En 10 veces y creo que llevo... ¡Lol! ¿Ese es el último reto que te queda? Madre mía, qué locura, campeón, estar Tía mm, Son bastante bolas, ¿no? De dragón. O sea. Supongo, a ver, esta tarde puedes quitarte del medio bastante. Y mañana cuando te despiertes igual, campeón. Por lo menos, mira, o sea, no vas a clases hasta el miércoles. Está worth it. Necesito pillar eso y pegarla aquí con la X, tío. Pero es duro, ¿eh? El último, el último que te queda. ¡Wow! Es muy muy durillo. Y yo, Sebastián, haces menos con un gatos la cabrón, y yo. Mola, ¿eh? Mamá Colmillo de araña Tío, las arañas pequeñas son las más cabronas, ¿eh? Sebastián, cárgate tú de una, tío Aunque sea Capullo Sí, no, me voy a hacer el juego sin pociones o sea, Eso está claro Tengo que ir ahora a la sala de menesteres, tío Si no, estamos jodidos Digo, o sea, me tengo que hacer pociones Coño Cosa de Gryffindor sobrados de... Coño. Incendio. Ah, lleva 7. Entonces no te queda apenas nada, campeón. ¿Ezar? Y pensé que eran tres. Digo, uff, tres bastante. O sea, literalmente. Se había roto eso. Y esto es para. Eh... Vale, para venir aquí. Expulso. Lesbiosa. Expulso. Accio, Accio. de Ditores. Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Lo voy a dejar aquí, ¿ok? Y le voy a meter aquí un fueguesito, tío Es que parece que aquí hay algo, ¿no? Vale, sí, bueno, parece que hay algo Aquí está eh, lo que debo de presionar, soy gilipollas Pero no hay uno siempre Hay más de uno Y de other one... Ahí Ah, tengo que subirle Qué caca <risa> no, no lo había visto Pues como lo van a encontrar, cabrón Si tiene más tela araña que la leche, ¿eh? Vale Vale, se está activado, está activado y el otro estaba aquí, así que. Uop, drop. Ya está, ¿no? Son cuatro. ¿En serio? Ah, hay otro. Y Es que me faltan tres. Es eh, igual a. Sí, 19 bolas, campeón. A la larga, pero no lo hace rápido, eso. Sí, seguro. Tío, eh, Ah, vale, vale. Estoy empanado, gente, perdón. Lo siento, ¿eh? Vale, lo voy a hacer desde abajo esta vez. Pum. pum. No, no había visto la puerta. No había visto la puta puerta, sí, lo siento Lol Entró, en Entró partiendo todo, o sea, en la casa Todo lo que hay aquí Vale, eh, me sentía como una eh, Neblina eh, acuosa eh, al abrir los ojos Cuánto tiempo he estado eh, Inconsciente, solo recuerdo su mirada vacía Sin eh, rastro de dolor Sí, pero también recuerdo notar una pequeña sensación De, de pito, eh. de euforia Al ver cómo eh, desaparece el dolor Pero hija puta, tío, qué perra, eh ¿Qué tienes ahí? 19 porque llevo 2, ahora 3. Grande sabezar y campeón, pero bueno, mira, un, le metes hoy. Entonces hoy te lo haces, el push, le mete un, un buen push. A la, al, solo, solo te quedas el oro para pillar el platino. Qué alegría, macho. Me falta 18, grande, no te desesperes. Segunda parte del lizo del, del trípico, hostia. De puta madre, eh. Ah. Y to, la, toda la mierda esta está intercomunicada con partes de Howard, ¿eh? Me parto la polla. Extraño es, eh, literalmente. Esto es extraño Rebellion. Ah, vale, o sea, porque Sebastián A ver, a Sebastián Se ha quedado aquí rayado Paranoia Si el tríptico nos condujo aquí para encontrar este trozo de lienzo Podemos asumir que Isidora Morgana, que estuvo pues, Mira, vay, cabrón! ¿Será cabezón? Así mi mamá me compró y sí, no sé unos nada, cascos eh, sin cables Además, para el no instituto. Venga, ¡Ole, qué guay! Centro, los inalámbricos. Yo me tengo que, que, es que ver unos para ahora para cuando empiece todo, también a trabajar campeón, todo, a y Por la mañanita y por la tarde vuelvo y empezamos y directito. O sea, literal, por lo menos se me han roto los... Hay papeles, bueno, hay de los cojones. Hay bots que tenía inalámbrico que me dio un nacho. Nos cargan, ¿sabes? Después le echaré un ojo. No sé si era por el cargador, porque tiene una entrada muy muy muy rara. La verdad. Vendría mucho cariño. Esos cascos eran las boyas, ¿sabes? ¿eh? Me pillaré unos, aunque sea. Saclónicos, o sea, obviamente. Quizás las respuestas estén ahí. Vale, vamos a ver lo del lienzo, entonces. Este extraño, Ahora tenemos que poner la otra parte Pero que teníamos, ¿no? Ahora, para el viaje de vuelta. Ah, la bóveda, el tirón. Y grande tu mamá, tío, siempre. Cómo os cuida, eh. Me encanta, macho. Y la educación también tan bonita que os ha dado, vamos. Realmente, no soy niño, ya me entendéis, campeón de Zari, ni mucho menos. No vais a pedirle. Un... Eh, oh, ya métete... Lo, oh, ¡Dame un BBV, papá! O sea, literal. Debe encajar. Eh, me voy a poner la mandra ahora. A mí me lo compró en eh, los almacenes... Eh, 12 con algo... Eh, o 16, no me acuerdo. Claro, lo que así campeón. Pero son geniales, la verdad. Son muy cómodos. A mí es que con cable me, me da mucha impaciencia, campeón. A veces ni te lo prometo. Lo que va me molar es que a lo mejor, en dos segundillos, va a cruzar eh, por un paso cebra, que eso siempre te lo recomiendo, lo apagas campeón y después sigue, sí, por si sí, cualquier cosa. Yo siempre voy, cuando voy con cascos, voy eh, con uno eh, con uno activo y con otro desactivado. Estéticamente a lo mejor llevo los dos, pero solo tengo uno, ¿no? Ranrock se ha sufrido por ello. Vamos para... Vamos para ya del tirón. ¿A quién? Lockdog, se lo voy a decir, ¿eh? No quiere tener nada que ver con Ranrock. ¿Un duende amigo? Los duendes maldijeron a mi hermana. Qué tonto que es, callase. tío. Mejor verla y no oírla, dijeron. Ya, pero no todos los duendes... Son ¿no malvados. ¿Duendes qué? ¿Ya no te acuerdas de Felcroft? ¿Has olvidado la mina que acabamos de pasar? ¿Por qué hacer caso a alguien tan ignorante? Qué tonto, cabrón. No sabes lo que estás diciendo para un momento y respira totalmente bro sé exactamente lo que para que te metes una dada al cadabra por el poto increíble es pues tonto el chaval eh Sebastián, tío se duende gloria tío gloria bendita buena gente tío chacho pobrecito tío yo confío en él yo confío a ver qué, qué parguel está guapo o sea está bastante chulo no obstante, también es un tiento que tenga las 36, las 36 horas para las misiones secundarias. Duendigonza, ¿eh? Aquí antes de que llegue. El puto, claro, puto troll este, tío. El duende. Maldita el sea. Urkot. No tuvo el, efecto que el yelmito. Y el mito. Esta sí que es la misión a que hicimos lo eh, te más te guapa, ¿no? lo de la, la mina. Maldito Goblin Duendes, tío. Tú sigue dándole fuerte eh, que las cosas llegan. Dejo el stream en segundo plano, eh, suerte, muchísimas gracias de nuevo por ese mega de ahora también dejo el follow. Se agradece mucho, tío, porque realmente es eso. O sea, Twitch es jodido, pero tiempo tiempo. aún así, siempre habrá que hablar el el contenido pequeño y mediano, tío, tío, que no sea como la bendición no de ver un contenido, mucho, sentido, te lo juro. O sea, yo veo a, a, a mi chavales mi que tienen realidad. tres personas haciéndose un speedrun de yo que un juego de la Play 1, macho. sea, literal. Como que me flipa, realmente. Y mira que ahora nadie se escapa ellos. O sea, incluso Canecro, coño, está teniendo medias más bajas y mira que son 5.000 personas. Pero hasta Grande, macho la no plataforma de mierda, yo que la monetización también ha cambiado, son buenas, espero que vaya bonito la tarde, muchísimas gracias de, de corazón por esa Mega Raid, tío, se agradece se mucho por eso, porque antes a lo mejor los grandes tenían el como el tirón de raidar a personas pequeñas, tío ¿A qué te refieres, y ahora no, ¿sabes? Receptor ahora se raidan entre ellos por eh, eventos como los escuchigames. poca gente hace raid y es una manera de apoyar a los pequeños que de verdad, la verdad, te lo juro que yo porque acabo a las tantonas, pero antes siempre los tío, últimamente también es que las La medias que han, han bajado ciudad, mucho, edad, o sea, muchísimo. Sacar, Antes, sacar, co, yo que sacar, sé, hace mm, seis meses con que el, que el que de Forex. Te lo juro que eran a lo mejor estábamos aquí 50, 60 personas o con el Final and Freddy, el, y el Security y Bread, tío, y ahora cualquier juego está con un tirón bajísimo. Y a la gente pues, le da exactamente igual, macho. Es jodido. Espero también que vaya bonito. Y siguen metiéndole duro, eh, por supuesto, a Twitch. Que también es eso, ¿sabes? Es la constancia. Y también encontrar el punto, ¿sabes? En medio del de disfrute, ¿sabes? Es decir, yo disfruto haciendo esto. Es algo que me, realmente me representa y me hace feliz, tío. Y vosotros disfrutáis, eso es lo importante. En la caña, la verdad. O sea, no sé. Veo como que es la magia. La no, peña empieza a tu y creciendo o sea, estaba, pensando que va a ser rico y famoso en dos segundos, ¿sabes? Aunque sean los viewers, cuenta, eh, les ayuda a subir, eh, posiciona a posicionar de un poquito. Pero la alegría ya, simplemente también, ¿sabes? De ver que, coño, la gente sigue teniendo visibilidad, señor, que es jodido, la verdad, a la larga. Porque todo el mundo va a ir siempre a lo más alto, ¿no? O sea, incluso hay. ¿Qué, ¿Qué cojones? Basta. Decirme que eso era ¿Qué coño, tío, el ¿no? personaje este, tío, de la astronomía? Guapísimo. Bueno, bueno, ¿Qué cojones? Es muy parque par el, el man ese, ese que... tío. Me lo he en esta es misión. El te nuestro te te te colega, ¿sabes? O sea. me quedo la puta. El puto duende la calle, eh. Es que no parece Pero es bonito, que tío. Siempre que tenéis ningún... estos altruistas, la verdad. altruismo no sé, no cuesta dinero. Igual que la empatía, ¿no? A la larga. Es muy. Sí, señor Ludcock. Vamos a ver, tío. Vamos a ver si lo terminamos hoy, eh. Pero claro, lo que ha dicho Sato o sea, hay que meterle muchísimo más, ¿no? Si te digo la verdad, he eh, hecho scroll y hasta la es, el primero que he visto es que no era... Te lo juro, ellos, que es que... Mm, ¿Sabes saber, que Son hasta feos, ellos. Pero es que es jodido, macho. Es jodido, o sea, literalmente. Incluso antes a lo mejor la gente premiaba mucho más al que eh, fuera pro en un juego y ahora es como, o ¿sabes? Porque quiere ver Literalmente yo... Vale, tío. O sea, literal, coño, yo qué sé. Lo Hasta ahora que no se os Ahora... chidor. Ni el ojo que hay sobre la puerta encantada, ni algún seguidor. No sé, destacado. sigo pensando, ¿no? Que eh, todo el mundo tiene un eh, lugar ahí arriba. O sea, yo qué sé, en un futuro con yo tener 18, 500... O sea, estar 500 personas y empezar el directo regreso. y empezar con el puto Final Fantasy IX quizás, tío, con cualquier juego no de la Play 1, problema. sería la polla. Eso es un sueño, ¿sabes? Pero llegará ese momento si seguimos luchando, por supuesto. Y la haré, ¿no? También es eso, o ¿sabes? aunque también sé que ahora mismo el segundo trimestre afecta muchísimo, las vacaciones están acabando en países como eh, Chile Y también parte de la comunidad está como dormía, ¿no? A la larga, es normal, macho Rebelo. O gente que ya no consume tweet que también es eso, o sea, que, no sé, la gente antes sí que consumía mucho más tuit por el tiempo libre que podía llegar a tener, ¿no? Oh, esto era lo de la bola, ¿no? Pero no encontré el site, tío No encontré el puto site de este, de este, de este sitio, eh, fuera de coña no obstante, supongo que estará hacia abajo, ¿no? Como siempre, o sea... ¿Es eso de ahí abajo, bro? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a meterle un, un pelotazo, ¿no? O sea, literal... le, le, le ¡Hell! O sea, eso mola. Bro, bro, bro, se le, se le fue la pinza. Amazing. Tío, lo único que también es que... O sea, en un futuro habría que corregir en, en juegos así, tío, Warner, eh, el inventario, tío. O sea, que no sean solo por las pruebas de Merlin, y yo lo juro. Eh, me cargo cargado las pruebas, ¿no? <risa> sí, tío Bro, ¿por qué me cargo todas las pruebas de Berlín? Nada, no pasa nada, en verdad Tampoco hace falta mucho el inventario, tío O sea, no obstante, eh, te limita, ¿no? Igualmente Tío, ¿me puedes dejar, por favor? Ponérmela Ah, ¿en serio? ¿Debo de subirle? Big fail Un lucky O sea, menos mal que está aquí en la ICO, ¿sabes? Me mola mucho, tío, el, el guiado, ¿no? Para saber por dónde está la misión Eso, eso eh, Eso lo necesito pillar para las la pocioncillas ¿Se podrá puto plantar esa mierda? Puerta nos observa. Ah, vale. O sea, ok. Súper <risa> guapo, ¿no? El, el, la puta puerta, igual que el cofre. Está guapo. Esa animación está muy chula. Eh, bro, thank you. Domo, hay un mod para jugarlo. Eh, Cope eh, por si te interesa. Qué gracioso eso. Quiero, quiero ver, o sea, sí es cierto. Al igual que Elden Ring, quiero meterle ahora el mod de, del random meter. Quiero ver los mods también de Harry Petas. A ver si puedo eh, llegar, ¿no? Un poquito eh, lo que viene siendo a jugarlo como Dobby, ¿no? Que he visto un par de ellos. Que son muy memes y estaría guapo O sea, eh, supongo que para ser misiones secundarias secundaria La haré, eh, de una Está guay, o sea, a ver, no son un montón Porque acaba de salir el juego hace poco Lo que pasa es que siempre la ansia, tío, de la peña a la hora de jugarlo es enorme Como ya sabéis Gracias por los tips, macho Que está guapo, sé de alguno de, de esos mods Literal, pero a ver si me acabo la puta historia Literal, te lo juro Que por eso también le quiero meter duro Que a la larga también después tengo que preparar todo el gameplay y es jodido Igual que la Tommy G. tengo que jugarlo a full o sea, antes de mañana que ya mañana estará todo el mundo con el de Forest, ¿no? Bueno, hoy estará todo el mundo con el de Soho de Forest, perdón. Es una pasada, macho. Hostia, he dejado al man afuera. Teletransporte. Y ese juego espero que sí eh, que genere, ¿sabes? O sea, si te lo puedes pillar y streamearlo, ¿sabes? Sería un punto a favor también. O sea, porque el primero, literal, aquí generó bastante. Y parece mentira. Pero los juegos que no son AAA generan mucho más que los.. O sea, los AAA, macho. Es increíble, man O sea, es que es brutal. Se quedan locos, eh Rebelio. O sea, rollo Harry se habrá generado aquí Un total de 7 personas aproximadamente Que es una locura, tío A la larga O sea, debería haber generado mucho más No, como el Final freddy, el Final freddy. Estamos aquí 70 personas Literal, pero para que veáis O sea, solo el interés de un juego, tío Que eso es jodido, ¿no? Jodidísimo, macho Amid, o sea, Amid va a morir aquí, eh En serio, tío Ahí enanos, cabrones ¿Puedo utilizar eso? Buah, ese es el mejor hechizo, eh ese es el mejor hechizo, gente O sea, literal, macho Es el mejor hechizo, tío De verdad, me vas a pegar mí, tío O sea, no puedes, bro No puedes, bro, no puedes ¿Cómo que qué lentitud? Me ha dado, mierda Vamos a tirarle aquí en el medio Y nos quitamos al medio un chargue, ¿no? ¿Quieres un yunque? Man Vamos a transformarlo, tío me hace gracia este hechizo, hermano Esa es la polla es la pollísima, cabrón no Vale, soy un deleteador de duendes, es tío de aquí, Esto me recuerda mucho Vuelvo a repetiros, ¿no? Eh, a las a la putas minas de, de nanos o de drogurs De farmer, mejor dicho, de Skyrim ¿Podré subirle por aquí? No, ¿no? Mira, ve, cabrón A mí no es una puerta Es tu madre, cabrón Es una puerta, ¿sabes? Buena anotación man Hola, bro estas misiones, no obstante, está, está siendo más simpática de las pruebas, las pruebas de, del, del pibe este de Rathood y también del Percival, tío. Vaya tostón, ellos son la misma, coño. O sea, deberían de haber cambiado la, eh, la posición, básicamente, de lo que es el, el boss. No es solo añadirle una mesa, una, una masa, coño. A ver si el tercero, el de la piba. Está guapo. Esperemos, ¿no? Eh, man, vi que aquí había peña, vale. En la, en la habitación de arribita. Rebellion. Eh, hey, bro. Soy un tief. Probo todo lo oro que haya en la casa. Manín. ¿Y eso? O sea, what? Un esquema. Están construyendo algo, pero no distingo que... Curioso. Puta mí, tío. O sea, increíble. Te traemos al man. Eh, están aquí, man. Eh, vamos a quitarnos esto. No, Bueno, en verdad no, ¿no? O sí. Es que no obstante, creo que sí que vamos a utilizar esa mierda, eh. Tío, este hechizo es increíblemente bueno, tío. O sea, es la caña. Eh, bro. Tranquilo. Domo. Amigo, a mí pega. Cabrón, pega. O sea. Bro. Se queda parado. O sea, el payo ahí enfrente. Como vean. Sálvame, mamá huevo. Manín. What's up, dude? Nada, el mejor chiste es ese, tío. Muy gracioso. Bueno, los abracadabra, Habrá ¿no? Dabra cadabra ¡Pow! Hostia. Partí incluso el barril, ¿no? Más da un golpe, cabrón. Puedes transformarlo, por favor, que me hace mucha gracia no, no, no No me lo transforma, tío No me lo puto transforma ¿Qué pena? será? Qué pena decir, hijo puta, ¿sabes? Oh, no, fui a hacerme emociones, tío Lo siento, se me ha pirado, tío Con loco no, eh Hombre, tengo que ir por la puerta No está claro, pero... Ah, que la... ¿Está abierta ya? What the fuck is this? Really? ¿Estaba cerrada? What the fuck Hola bro, ¿qué tal? What's up, dude Un reverio por aquí, un reverio por allá eh, Eso no se puede abrir por aquí, ¿no? A ver ¿Hay un troll? No hay troles, que valgan Hostia, ha hecho ruido pero no ha dado <risa> Muy típico Mirad del enano este, tío Maldito duende Va a pegar de la ballesta. A que los cepillos, gente Vale. Sí. Bro, con los duendes. Mamín. Con el ramblu Bro, bro, bro. Me tengo que quitar básicamente ese chip, eh. Un momento. Que ese chip ahí no pinta nada, tío. O sea, lo tenía solo para lo de... Eh... Bueno, sí, la prueba, ¿no? Por decirlo de algún modo. ¡Ey! Perdón, si gilipollas. Eh, me lo había cambiado. Eh, sí. Sí, es divertido, manín. ¿Qué es, en Flow? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué tal te encuentras hoy? Me cago en la leche. El pobre, tío, y el susto que tuviste. Hola, papá. Paso eh, a saludar en eh, mi descanso. ¿Cómo estáis los días, día, Flow? Me cago en la leche, enorme. ¿Qué pasó, hermano? Te encuentras mejor hoy. Que ayer me asustaste, que me cago en la puta. Con el accidente laboral que tuviste, macho. De era aquí, no era. Voy a bajarle un poco, ¿no? O sea, espera, perdón, lo tengo súper alto, coño. Tengo súper alto, coño. ¿Qué tal el Legacy? Bastante bien lo que estaba hablando con Sat, eh, que nos ha raideado. Eh, el juego es muy lento y denso, pero sabes se nota que está eh, hecho con cariño, no obstante. o sea Y que también hay muchísimo content del rol de J.K. Rowling, ¿no? Al mismo tiempo también es muy eh, Tolkien, ya lo sabéis de más, es eh, muy equidistante. Ambas, ¿sabes? La mujer, como el hombre, el, cre el creador de los señores dos anillos y Harry Peta, eh, van pillado de la mano, tío, cinematográficamente hablando y también, eh, ¿sabes? En plan rollo eh, libros, ¿no? La literatura, tío. Mucho mejor que Alegría, macho, que te encuentres mejor. Pero está bastante guapo cuando lo puedas jugar... Te lo prometo, lo vas a disfrutar, además es el típico juego que sabe Aunque no te me un RPG, lo juegas al mismo tiempo porque tiene mucho lore, ¿sabes? Y está gracioso Cuando te compras un juego, yo supongo que ahora mismo que valen tan caro, Lo que esperas que dure un poco, ¿sabes? No quiere decir que los juegos indie que traigamos, que son a lo mejor de una semana, no merezcan la pena Pero como ya sabéis, no eh, no todo lo... Eh, la, ¿Sabes? Triple A es bueno Que es jodido, la verdad pero está bastante bonito. No obstante, a ver, oca, me habría gustado que en Twitch a, a, a, hubiese generado un poco más, la verdad. Pero ha generado muy poquito. Zana Flow. Poquísimo, tío. Pero bueno, también normal. Como he, hemos estado hablando antes, pues obviamente Twitch eh, ha cambiado mucho, ¿no? En estos seis meses. Muchísimo, tío. ¡Cállate, cabrón! ¿Cómo que te vas a vengar de mí, man? Si vengo, vengo a darte muerte. Mamá, huevo. Wow. Y el inventario es un fallo en el juego, por ejemplo Pero, no obstante, se hace O sea, es, es llevadero, ¿no? Al fin y al cabo Tío Es el único que queda ¿Ves? Como es esto Pero es una mutada O sea, se desbloquea haciendo pruebas de, de Merlín, ¿no? O sea, está bastante guapa No quiero spoilarte mucho Zanaforos para cuando lo puede Está guapo, no obstante, el juego está bastante guapo Lo malo es eso, que ojalá que hubiese generado algún tweet, tío O sea, positivo, digo Qué jodido, tío. A la larga también eh, pensar que un juego nuevo, de un sacrificio de, yo que sé, un chaval, o, sea, o cualquier creador de contenido o creadora de contenido que se compre un juego así, caro en cierto modo, que acaba de salir, lo traes, tío, en su momento de salida y todos los creadores grandes le quitan el hype. Porque se hacen dos directos de 12 horas y ya estaría. <risa> o sea, literal, es sad, tío. Incendio. Dale ahí. Con el actio, man. Tiene muchos puzzles también, o sea, lo gracioso la cantidad de puzzles que tiene y muchísimo, muchísimas misiones secundarias, Zanoflow. Mogollón, macho. Que no está mal, la verdad. O sea, está gracioso. Reveal. No obstante. va bueno, a repetir, muy de. Te tiene que molar Harry Potter, ¿no? Si no, eh, estás jodido. Si un RPG como tal, pues sería más Dark Souls, ¿no? Bro. Esto lo podré. No puedo partirlo. Y espero también que vaya bonito eh, lo que te queda de. ¿What? Lo que te queda de turno, Super Zanoflow. Bueno, o sea, le he todas las magias Voy a intentar tirarle la No Las viro No es por aquí, tío Es el mecanismo de allí, ¿no? Sí, ¿no? Este gilipollas No había visto la escalera <ríe> Literalmente no había visto, tío Ahora Let's go What? ¿Y eso? Pociones eh, herbolizantes por, por otro lado, ¿no? Por doquier. Ah, o sea Es esa mierda, bro What? Vale, la primera vez que le metemos eh, a sin candela a una verja Y después otra vez tendré que volver a empezar A Tomy Head de una putada ahora desde el Season Pass Y devolveré, ¿sabes? El, el juego, lo reembolsaré porque vaya tela hice con y buena voluntad, tío son es la putada, tío, vas looteando Y no, ¿sabes? Te vas jodiendo a ti mismo un poquito Es colección actual ¿Qué cojones? ¿Una estatua de todo? Bueno, no obstante, vamos a ver qué podemos tirar desde aquí O sea, que sea un poco caca Literalmente sagorro, gorro, ¿no? Supongo, sí, tío son que sea mejor, tal, sabe y tal, Pero, joder, estoy ya un poco... ¿Sabes cómo has quedado por lo de los programas Lean? Son 96, tío, o sea, rollo, ¿qué pasa, tío? Son demasiadas, ahora es una caca Bueno, yo qué sé, es una parte, una parte de, ¿sabes? De pantaloncico ¿Qué tal, campeón? ¿Selfan tú ¿Cómo estamos? Y cómo va este jueguecito con Flowa ¿Y cómo te fue la mañana, gachón? en las clases? Ahí estamos, a ver si hoy lo podemos terminar un poco eh, Los Hogwarts Legacias me quedan, eh, nada, pocas misiones principales No obstante lo que hemos estado hablando antes con Shad, también Cuando nos ha raideado que Todavía queda bastante, ¿no? De juego, obviamente Bastantillo, de misiones secundarias Pero lo traigo de manera más chopeadilla Cuando termine, eh, cuando esté casi a terminar Directo y ya está, ¿no? En vez de, de primera Eh, bro What is the way? Wrong way No a partir esa puerta de ninguna manera? O sea, bro, ¿qué hacemos? Busca indicios sobre... Ah, vale Es que no me lo marcas, tío No me lo puto marca, mani Ahí, ¿no? O sea, vale Tiene que estar aquí, gente Estoy empanado, ¿no? O está arriba What the... What the fuck is this? A ver, a ver, a ver, a ver Nothing Un mago de Hogwarts eh, busca, eh, busca... en un cofre El juego es... Eh... Ah, que necesitas una espada Pues toma tengo una espada, eh, una parte de espada O sea, te lo juro que es brutal O sea, a ver, yo no digo que me ponga eh, Inventario ilimitado, pero uff Lo paso un poco mal, tío Pues A la larga no tenemos una, ¿sabes? No me voy a la a, a base como en el LOL y Ya me entendéis, me voy a ir eh, a vender los objetos Que es una putadilla, tío Me pone un poco triste porque no sé si Lo que he dejado ahí está guapo es bueno, ¿sabes? No obstante, estoy perdido, coño O sea, what? Aquí habrá más vestigios de mierdas de eso Seguro, ¿no? O sea, tiene todo el lore, a ver tiene que ser aquí, ¿no? ¿No? Paranoia. ¡Uy, es de wey! Aunque no sé por qué. O sea, al activar la parte de allí. ¿Qué, qué narices hay, ¿sabes? Y también me, me hubiese gustado mucho que podría, o sea, pudiera llegar a darle como eh, en el dar Souls le das al R3, que sería el Yosty derecho. Y, y objetivizas. Eso esto estaría muy bien. Para rodar en base al objetivo. No, ¿sabes? Hay muchas veces que te pegas si no te das ni puta cuenta. Vale, esto está encendido. Le he tirado, tío. Entonces. No sé, o sea, por el agua, gente Ah, vale, sí, sí, sí Soy gilipollas, gente, perdón <risa> Literalmente gilipollas <risa> No lo sabía Literal, eh, o sea, big fail Vale, eso necesito para hacer pociones ahora, eh Y vi ayer el dragón A lo mejor te referías a eso Al combate entre dragones Está chulo, robé un huevo O sea, <risa> literalmente yo, papá Se me ha puesto un anuncio debajo de tu directo ¿Es tuyo o es el puto anuncio de Twitch? Se me ha puesto un anuncio bajo el directo Si me está escuchando tiene que ser un anuncio externo Los, los sponsors <risa> partero, tú? Que Hostia, hostia, hostia nos vendría fatal ahora mismo. Quítate de aquí A ver, ¿puedo saltar? De puta madre Son las boyas, eh Son las boyas, tío O sea, el mejor puto parring, o bueno parring dash Es ese, en el juego, lo juro, es una locura Bueno, menos mal que Juanma dijo también de Que pusiéramos <risa> Eh, el roll eh, en el botón, ¿no? Del ratón, tío Si no estaríamos jodidos ¿Era solo para pillar esto? Ah, vale, o sea Solo es en plan alusión jaja, eh, A Harry Petas, ¿no? Se me han puesto algo de Amazon ¿De Amazon? Pues puede ser O sea, tengo uno de Amazon puesto eh, También, por supuesto En lo de los sponsors de anuncios pero si son chiquitos, como uno que sale como en eh, HBO Max Una serie que se llama El Diablo <risa> Que se sale bastante ahora, ¿sabes? Fuera de coña Si no interrumpe la voz, o sea, si os para la voz Sí que es un anuncio de Twitch y si deja... LOL Bueno, es ese mismo, no pasa nada, bro Si os quita la voz eh, Obviamente sí que es Twitch. sus muertos Eso jodido, macho Vamos a ver si podemos Aunque también es eso ah, Tenemos Hogwarts Legacy para rato, eh, también decirlo O sea, tenemos misiones secundarias, como hemos estado hablando con Sat y... No queda recorrido Es una barra Nada, pues entonces es un anuncio secundario De los, o sea, de los que generan poquito Pero a larga por lo menos generan Campeón, madre mía, también como esta tweet Lo que hemos estado hablando antes con Zad, ¿no? Ey Creo que eso es solo A los cuales tengo que hacer más objetivos Eso es muy pesado, ¿no? Coño Déjame subirme Te voy a dar un poco nano, cabrón A ver, tú enano, cabrón ¡Fuera! Amazing Y quita la clase, campeón, factor tú ¿Cómo te fue? ¡Ey! No descansaré, no. Ay, <risa> un guantazo le pega al pobre, tío, nano. Al duende, tío. Siempre le digo, nano, lo siento. Es que para mí es como lo más parecido a un goblin, tío. Es un puto goblin, cabrón. Un poquito. A ver si podemos subir los niveles que nos quedan a, a Dabra Cadabra, tío. ¡Hostia, el que no era! Increíble. Ah, vale, me he rayado, he eh, pensado, he eh, hackeado, eh, Que tengo la de blog. No, no, o sea, ni te preocupes no es nada malo de un simple anuncio que eh, te la reproduciste en el canal pues genera céntimos pero genera o esa a la larga directo tras directo granito tras granito se crea no bro amazing estoy bugadísimo con los duendes ¿eh? o sea como podéis llegar a ver he encontrado un bug <risa> más aún tío soy el señor de los bugs macho el son de forest sale a las 7 La leche, tío Hoy no creo que lo pueda jugar Ojalá mañana Encuentre una key baratilla, tío Literalmente Que yo creo que sigue Pues puede ser Puede ser que encuentre una key barata Baratica En alikey le miraré, ¿sabes? Le tiraré a alikey A ver si hay algún tipo de rebajilla Y aunque sea en inglés Pues lo jugamos, ¿sabes? Y a la Tommy Head Supongo que lo volveré a empezar hoy No me queda otra Pues estoy jodido Me lo he descargado ahora en el Season pass. Devolveré a la K porque está defectuosa, no me da la gana, tío. O sea, ayer me hizo otra vez el intro entero. Y nada, o sea, me quedó muy en la misma misión y digo, escucha, nos vemos, te desinstalo. Me la toman por culo. Me tendría que pillar otra vez el season para este mes. Para Julón también y para el Atomic Head y ya estaría. Que ha tenido bastante repercusión, tío. Los shorts de, de YouTube ahora mismo tienen casi mil visualizaciones. Es la polla. ¿Quién queda? Bro, eres tú, el enano cabrón. ¿Dónde cabrón? Puedo pegarle los X, no Vamos a darle De una Joder, creo que ya no quedan más Como que los he, los he toñado a todos Amit se va por ahí, bro Se fuma uno de cáñamo Bueno, de ese del... Del cultivador Literal y ya estaría, el Me cago en la leche la, la madre que le parió, tío Amit es un poco cono, eh Es como un temo support, tío Puedo hacer algo o nada no hay más, ¿no? Para pillar eh, Que yo sepa ¡A mí! ¡Muévete, perro! No haces nada, güey Por el grupo No me jodas Que me voy a tener que poner Sí, bueno Menos mal que me la dejé eh, Puesta, digo ya, Yo la había dado, ¿no? O sea, bueno No estaba antes esperado A ver No me fío ni media O sea, eso tendrá Algún tipo de timer Nice eh, Dale un poquito ahí De, de lumbre, ¿no? Manín Y quítate ya esto, porfa Rebelo. Vale, aquí serán las últimas Oh, joder, hasta Ay, mierda, no es Es un cofre normal La madre que te parió Hijo de fruta, eh Tío Dame eso uh, Esto igual Ah, uh, vale Esa es la túnica cheta Una que sea pequeña, tío O sea, rollo de, de stack eso uh, Está guapísimo, tío Bufandas, ¿no? Tengo, tengo la pata de bufandas, ¿no? O sea, así. 36, me quedo en tus muelas Fuera 52 también, ¿no? O sea, bueno, 43 antes Toma por culo. Y yo, es que, de verdad, es un poco coñazo cuando se trata de luteo, tío. O sea, lutear se hace complicado. A lo mejor ahora me da, yo que sé, algo guapísimo, tío. Pero puede darme una mierda. ¿Eso qué es, tío? Guapísimo. Chiquito el taladro, ¿sabes? Salgamos de aquí quedando leche. Que los enanos estos seguramente floten la mina, tío. Ah. Guantes con remanche de bosque. Oh, mira, ve cabrón, por aquí arriba. Lo estás viendo, ¿no? Por aquí, ¿no? So what? Voy a intentar subir a ver si es oro. Si sí, es oro. <risa> XD. Me extraña muchísimo eh, que no venga ningún bicho más, ¿eh? Soy Sonic, gente. Soy un furro. Fus. ¡Roda! Nice. ¿Qué cojones? What the fuck? Uh, vine por aquí, ¿no? Sí. Qué fumada. Me quería que era un cadáver, tío. ¿No viene por aquí? ¿En serio? Entonces viene por las escaleras, ¿no? O sea, where is the stairs? Over there Eso es orito No, tío Qué puta vez Eso es que me limita mucho, macho Pues sí que viene por aquí, ¿no? Tío, me estoy rayando ah. Me había venido por aquí, vale O sea, o no Qué fumada, cabrón Por aquí Nada Nada What? No podrás pasar Tío, o sea, me estoy rayando Ah, porque tendré que darla a esto Supongo, ¿no? De question mark is... Where is the way? Por aquí, ¿no? Tampoco, tío Rayada, cabrón ¿Qué es lo que se abre cuando activo eso, tío? Nah, ¿no? O sea. ¿Qué the... Ah, el ascensor, sí, gilipollas, gente, perdón. <risa> ¡Hasta luego, Amit! Eh, tranquilo, se teletransporta, gente, es Goku. Necesito parar un momento para respirar. ¿Sí o qué? ¿Serás cabezón? Me alegro de que hayas venido. <risa> Amit, el hombre que de nunca de... hace de... nada, tío. No ataca, ¿sabes? <risa> se queda mirando al objetivo, rollo. si le matan al chaval, me voy corriendo aquí, ¿sabes? Esto es nuevo, ¿no? Vale, pues vamos a explorar la parte de allí Un momentito Bueno, mejor es esta parte la única que tenemos que explorar Y la otra es secundaria Y llegamos Te si lo juro, Nacho, no dijo puta, ¿eh? Mira, el Se ha movido menos que, que, vamos Un gato descayó al cabrón ¡Jo! Ah, que no había nada Ah, sí, sí, sí Escucha... ¡Ah, qué putada, tío! Moriría muchísimo, tío, poder abrir esta mierda Seguro que tiene algo guapísimo, tío Putada, ellos son una putada, no tengo, eh, no tengo Samai a nivel 2 Debería de subirle Pero es que quiero el dabra de los cojones Y estoy dándole solo las artes oscuras ahora La verdad, no voy me a mentir Hola, bro, ¿qué tal? Manín, vámonos Qué velocidad, ¿eh? va para salir, tío Chico le hechizo Hermano Pero es tonto, te... Ah. Digo, y yo que no veo, eh, que no veo la runa, tío para, para interactuar, cabrón Me cago en la leche a ver, o sea, como he dicho, me prepararé, por supuesto, eh, partes de, de, de los directos, ¿no? De aquí en adelante cuando terminemos los, el, el Harry Potter, el Hogwarts Legacy, Hogwarts Legacy, La secundaria, de, de, de una forma tranquila, ¿sabes? Rollo. Pues todos los eh, putos altares de Merlín. Sí, tío, pero primero, mira, déjame pillar esto, bro. Y ya está. Y eso es mío también, ¿no? Se me había caído el ópalo, eh. El ópalo para el papo de tu madre. <risa> Vamos a meterle. Coño, es automático, tío. ¿Para qué nos sí, dice tío? Horrible, ¿no? Por supuesto que sí Lo siento, pero ya he tenido suficientes aventuras ¿Será cagado? <risa> El resto de mi vida Gracias a... Lol. No lo habría logrado sin ti Ahora, si no te importa Me gustaría hablar un... De acuerdo, no te retengo Tus secretos están a salvo conmigo O sea, lo gracioso no, es que no amo con cada, con cada... Con cada uno escalar. de ellos, ¿no? De los putos eh, escolares Para hacer misiones secundarias De la principal, tío O sea, es increíble Ah, que está aquí Ah, vale, es el puto duende, tío, no me acordaba, joder. El fit, el otro man. Están construyendo unos taladros <risa> Se lo quiere meter se por se el voto. Sus planes. Ranrock está buscando los almacenes. Me temo que tiene razón. Aunque aparte del castillo ¿What? de Rookwood no sé dónde más. <risa> me cae bien tío, Logot, me cae bien tío. Por lo menos no se llama Dick, ¿sabes? Como pito en inglés, ¿Sí? tío. Si compartes sí, general, ese, ese puto eh, duende tío, la polla también el fito Esperaba que el castillo de Rookwood estuviese desierto. ¿La, la voz? por mi la voz? Por lo que me sorprendió que una bruja hubiese improvisado allí un centro de investigación. La ha cambiado la voz, me pareció a mí. Tío, paranoia, ¿no? Estaba estudiando algo… Es como Gollum, ¿no? Tiene doble personalidad. ni notó mi presencia. Está Gollum y está Sméagol, ¿no? O sea, Lord God y Godlock. <risa> <risa> Literal, <risa> mancho. Con miedo. O oh, desdén. <risa> Pero en cambio hizo algo que nunca olvidaré. Bueno, metí un bocado un pollo seguro. Sin dudarlo un instante, me sonrió y me invitó a sentarme con ella. Qué raro, ¿no? Me dijo que era investigadora y me enseñó un pequeño recipiente con una forma curiosa y un extraño símbolo. De que nosotros teníamos, ¿no? O sea, el artefacto es segura de que era de metal tuente, pero no podía abrirlo quería que colaborásemos. Miriam. ¿Zampalla? Sí. Pero ¿cómo la conoces? Profesor Fick. Él me habló de su investigación. Ya, puta, la, es la mujer entonces, ¿no? Ah, la reverencia con la que hablaba de los duendes y de sus increíbles habilidades me pilló por sorpresa. Ninguna bruja ni mago me había tratado nunca con tanto respeto. Pobrecito, tío. Así que, pobre Lodnok, Lodgot, eh, estudiar el recipiente si me permitía explorar el castillo por mi cuenta. Su man royero cabrón, eh, tiene los ojos Nos negros, tío. Y prometió contarme lo que averiguase. Llegaron más reclutas de Ranrock. Empezamos a excavar y terminamos encontrando el primer almacén. Ranrock estaba encantado con el descubrimiento, pero enfureció cuando mencioné a Miriam. Me reprochó fiarme de una bruja. Padre mío, ¿no? Cuando supe que la habían matado, ¿piensas que Ranrock la mató? No quiero creerlo. No creo. Pero no sé. Después de eso, algo cambió en mi interior había visto cómo el poder pobre pobre él estaba transformando a Run Rock y a todos los demás. Claro, si son reservas mágicas, cabrón, no, va, no me no, no, metes ahí un manco y ti, sale un super Saiyan, cabrón. Por decirme esto. Toma ya. Te cuento esto para que comprendas todo lo que te juegas. Ah. Ranrock nunca. La pelea contra Ranrock tiene que estar guapo. ¿eh? Sin embargo. De los diarios que encontró se deduce que Brackborn construyó un almacén mucho mayor que el que hay bajo el castillo de Rookwood. ¿En serio? Me llena de preocupación lo que acabas de descubrir. Si Tío, mira con mala onda, tío. Me mira raro, me mira feo este puto elfo, tío. Temo que estemos destinados a una gran guerra. Es como Sí, yo vi en mi dragón, cabrón. Pobre el anciano, tío, duende. Ni pueda andar, ¿sabes el man? Hasta luego, man. El anciano elfo se va a hacer sus cositas. Eh, se va a hacer una yapita. Se queda un poquito calvito.